Años 20. Estamos en la cocina de un restaurante donde un barullo cocinero tanto como reconocía su cuchillo con el mango de la escoba. En el comedor del un restaurante, una esófica bailarina, ataviada con un traje árabe, entretiene a la selecta clientela al ritmo de un grupo de jazz. El camarero de sala, una vez acabada la toma de comandas, se une a la bella bailarina al son de la música como si su pareja se tratara. Los movimientos corporales van acompasados con rápidos gestos con las manos y los pies. Los comensales aplauden al improvisado humo como si fuera un espectáculo musical. Regresa el camarero a la cocina al ritmo de la música. El cocinero empieza a bailar ataviándose con los distintos utensilios culinarios: Una cacerola con flor en la cabeza, un recogedor de mano que hace de reguita, Dos cacerolas que cubren unos improvisados senos y dos cucharones en las orejas simulando unos largos pendientes. Todo ello ante la desesperación del camarero que reclama su pedido de comandas.